por el centro central del tema de lo que ha sido conflicto en distintas partes Para ordenar, cuando llegamos ayer era como cómo vamos a montar teníamos muy claras las piezas pero la idea que fue saliendo y surgiendo desde que vine la primera vez fue tener una sala llena de arpilleras chilenas y poder un poco mostrar los distintos temas que emergieron durante el conflicto chileno y que no todos son tan obviamente explícitos pero sí se gestaron y son una forma de representar el conflicto en Chile Quería también contar que el proceso de mostrar estas exposiciones desde el año 2008 ha animado a mucha gente a hacer nuevas campilleras, nuevos textiles y buscar en los cajones y traer cosas antiguas que de alguna manera se quedaron como memoria del pasado se quedaron como la memoria de las personas valientes y las mujeres valientes de Chile que lucharon contra Pinochet y Pinochet se fue y se quedaron como memoria y la idea personal mía fue revivirlas para que se, se se compenetren y lleguen a otros espacios donde las mujeres de hoy, inspiradas por ellas, hablen a su vez de su propio conflicto y no repliquen. Entonces, esa es la parte animadora de todas las exposiciones. Todas, para los que muchas ya se conocen, la historia va a ser aburrido, pero el tamaño que ustedes ven son casi todas relativamente estándar porque fueron creadas a partir de sacos harineros que fueron cortados en cuatro o seis partes, que yo llamo el arte de la pobreza porque con muy pocos recursos las mujeres hicieron sus, sus obras Los retazos son trocitos de, de material que hasta el día de hoy en los talleres propiciamos tener poco material y lo más posible de materiales usados con algún valor afectivo, que pueda ser una falda de la niñez, los pantalones del uniforme, lo que le corte a los pantalones, algo que esté manipulado en el sentido de presión Yo puse estas dos arpilleras y a pesar que íbamos bastante viendo cómo poníamos, fuimos teniendo algunos cuidados. Esta es una arpillera muy antigua donde el tema de la policía que en Chile estuvo incorporado en lo cotidiano se ve que así como nosotros hemos intervenido en algunas artilleras con los muñecos que se fabricaron en Balmacera que vienen de la exposición anterior y se van emplazando en distintos lugares acá el vehículo policial se encontraba siempre presente en las manifestaciones y no se hicieron manifestaciones en tiempo fáciles no se pedía permiso a la policía, ni se esperaba el momento adecuado, se hacía cuando se había que hacer La base de las montañas como tema de identidad cultural, todo el chileno se identifica con la cordillera, y el sol como un testimonio político, porque alumbra para todos por igual, no hace discrepancias, por lo tanto no tiene rompe el concepto tradicional que el sol es esperanza o algo así el sol está ahí para decir, señores, el sol es para todos la tierra es para todos y la cordillera es para todos estos materiales son de uniforme de escuela quien sea chileno reconoce que este es el color todavía para ir a la escuela por lo tanto, seguramente las mujeres, la mujer que lo dice la otra cosa interesante y de contestación de las mujeres, de insurrección, si se quiere, es que decidieron poner una orilla a sus obras, también como una que digo que es otra parte de la pobreza, es decir, esto va a ser un cuadro, no va a ser ni un tomaolla, ni algo práctico. Esa es mi historia, no se vende, está ahí para provocar está ahí para contar, está ahí para que ustedes la miren y ustedes respondan a esa historia entonces eso va, va siendo un poco... Eh, y es lo que yo llamo una experiencia o una arpillera de primera generación es un tema que estoy recién desarrollando, por lo tanto tal vez no será el término en un año más pero es una arpillera de primera generación en tanto que las mujeres que, los, las mujeres que lo hicieron ellas participaron en esa acción está hecha en el momento de los eventos y si ella alguna de ellas estuviera acá se reconocería en cada uno de los muñecos ¿quién es quién? los muñecos aparecieron hacia el año 80 antes eran planes, eran patchwork y fueron una manera lúdica y también de asumir responsabilidad en la obra las obras chilenas no tienen nombre, son anónimas eh, son anónimas por razones ideológicas y políticas hablamos en nombre de todas las mujeres las que se atreven y las que no se atreven las que hablan y las que no hablan las que cosen y las que no cosen porque de hecho se puede saber el taller y se podía ubicar a la mujer no, no era el hecho del anonimato por una medida de seguridad y lo que tienen acá es también una, un, un ejercicio interesante porque esta es una donación que recibí del Consejo Mundial de Iglesia cuando vieron Jamaica y Ginebra pues el Consejo Mundial de Iglesia me invitó a hacer una exposición y cuando vieron las artilleras se recordaron que el presidente de, del Consejo Mundial de Iglesias había recibido años atrás de regalo una arpillera hecha por un grupo de mujeres que trabajó el tema del desempleo y la falta de trabajo el Consejo Mundial de Iglesias les dio un poco de dinero para seguir operando se regaló esa arpillera estuvo un mes en la oficina del director se guardó y estuvo en una caja por más o menos 10 a 12 años. Vieron las otras arpilleras y salió del, del cajón. Con un costo de más de 1.500 libras para restaurar. Lo veíamos con Hirachi ayer, y ya se dio cuenta inmediatamente, tuvo que ser intervenido por todos lados, porque al guardarse en una sala que no tiene la temperatura adecuada, la lana y todo esto se fue deteriorando y quisimos conservar al máximo. Todo esto se había desprendido y ya no lo sostenía porque los materiales no Pero sigue siendo una arpillera de primera generación, porque estas, si bien esta tenemos una, este era un grupo de mujeres alrededor de una mesa, cada una haciendo la suya sobre cómo vivía el desempleo y la falta de oportunidades de trabajo. Es decir, son distintas voces, pero un colectivo. Si nos vamos a esta arpillera, es lo que yo llamo una arpillera de segunda generación. Y es de que segunda generación porque está hecha, si ustedes miran acá, en el año 1990, pertenece a una colección japonesa de un grupo japonés que se llamó el Comité de Solidaridad del Japón con las Mujeres Chilenas eh, académicos, intelectuales, comunistas japoneses muy críticos a, al comportamiento de Japón durante la Segunda Guerra Mundial miran hacia otras formas de trabajo y lo que hacen es traducir la obra de Pablo Neruda en un pequeño museo que se llama Oshima Hako. Oshima Hako era un poeta popular japonés. Entonces, de ahí nace ese compromiso de ir a apoyar a las mujeres. Y en el año 1989, cuando ya Pinochet fue votado para irse, en el plebiscito, vienen dos hombres japoneses a Chile a hablar con las mujeres de los grupos con que ellos habían trabajado y les piden y les comisionan arpilleras sobre aquellos hechos que ellos, ellas no iban a olvidar los que habían cambiado su vida por lo tanto están guardados en la memoria no es la vivencia del momento sino que es lo vivido anteriormente elaborado a lo largo del tiempo y en algunos casos lo que se vivió como colectivo y no necesariamente la persona entonces es bastante interesante la forma como bastante precisa de recordar que en la comunidad hubo lo que llamaban ellos los ayunos, las huelgas de hambre, en las parroquias y quienes apoyaron qué y cómo se organizó. Con bastantes rositas y con tanto decoro mostrar esa parte de la comunidad. Y me voy a quedar ahí con este set para no cambiarnos de sector y quiero... Eh, mostrar esta obra que todavía, no sé si se me quiebran la boca, me, no sé, no sé si me disculpo o lo digo porque estuve en enero en Chile, después de no haber ido muchos años y una compañera y amiga, Nicole Trujillo, que ha hecho el archivo más grande de Derechos Humanos me dice, tú tienes que venir a verme antes de partir, pero no, si yo voy a estar solo dos semanas vive a 600 kilómetros de donde yo estaba así que no era cosa de hacerme una tarde para ir en un bus era cosa de ir en un, avión, un avión para ir vuelta, y, y lo que ella había hecho había consignado la historia familiar de la búsqueda de su hermana Jacqueline Lugin y en un acto casi político, familiar había invitado gente del mundo de los derechos humanos y en su casa me lo entrega y dice, aquí se va mi hermana me voy yo, nos vamos y así, y además tiene una bolsa muy linda que hizo hasta una bolsa con los mismos dibujos no eh, para llevarla y acarrearla entonces fue muy emocionante porque Nicole ha luchado de muchas maneras para buscar a su hermana primero se fue al exilio pensó volver a combatir no volvió de esa forma porque no se podía después se fue a París hizo artilleras en la calle de París vendió eh, después se fue como exiliada a Inglaterra ha pasado una vida dura pero siempre buscando creó el archivo que se llama Memoria Viva CL si ustedes lo buscan es el, es el archivo más grande sobre violación a derechos humanos y, en esos días que estaba eso concluido, yo había llegado a Londres, detienen a Pinochet. Detienen a Pinochet a seis cuadras de la War sisters International, donde yo trabajaba. Y con Nicole se empieza a crear el movimiento que llamamos el Piquete. Y a través del Piquete se hicieron más y más acciones y en siempre al centro de eso estaba la búsqueda de verdad y justicia por Jacqueline que además fue detenida y desaparecida con su marido, estaba embarazada de varios meses y entonces existe en la familia, existían cartas y poemas hechos hacia ella y de ella porque hay algunas cartas de ella de poco antes de la desaparición queridos patitos, muchos besos y abrazos Jacqueline cuando ya estaba clandestina logrando sacar esos mensajes y por primera vez van saliendo al público entonces de parte de ella la generosidad de hacerlo, pero quiso hacerlo distinto que las arpilleras. No porque no supiera hacer arpilleras, sino porque de alguna manera sintió que quería hacerlo de la forma que las esclavas lo habían hecho en Estados Unidos, con claves. Y las claves le permitieron trabajar. Y todas estas formas que hay que mirarlo con tiempo las invito durante estos seis meses de día de a venir a verlo y yo puse acá bastante modestamente dos tres cosas sobre Jacqueline uno que es su, su historia de vida puesta en un libro que se llamó Todas íbamos a ser reinas que es un poema de Gabriela Beltrán y que recoge las historias de las mujeres chilenas desaparecidas embarazadas que hay una diferencia muy sustancial con la situación de las mujeres argentinas porque no hay, de ningún caso, una pista que pasó con los niños no hay en Argentina se han recuperado y se supone que los niños fueron asesinados pero no hay pista, es es una intuición que nos parece que como ninguno iba a aparecer pero bueno, es así y en esa búsqueda ella, y en realidad nos dice Nicola agradece profundamente a quienes se detengan a observar el Quill contribuyendo así a mantener la memoria de su joven hermana desaparecida. Entonces hay en estas obras que yo llamo ya de cuarta generación, en el sentido que es casi un trabajo artístico, una elaboración de ese proceso ella ha buscado 40 años hay 40 años de trabajo no es lo que tú haces en el momento cuando te paras sino que es con toda la internalización y la vivencia de vivir con eso desde la mañana hasta la noche y nos parecía cuando hablábamos con Irachi, el aporte de algo un poco diferente, porque siempre pensamos en las comisiones de verdad que nos van a dar la verdad, y un poco reparación y todo esto pero no, no evaluamos mucho qué está pasando con la gente que quedó afectada por todos esos elementos en lo cotidiano el tejido social, cómo se afectó, no queda y quisimos plasmarlo en esta obra que nosotras sabíamos que venían pero no queríamos adelantar mucho para que fuera una primicia en, y que estuviera acá entonces tienen incluso desde un punto de vista ortodoxo de curadora yo no debería poner un juiz al lado de la alquilera Y debería poner algo del año 2015 junto con algo del año 80 pero yo creo que la insurrección de las mujeres nos invita Hacer un subrecto es la manera de poner, porque lo que queremos es la comunicación con quien viene. Atrevernos a hacer cosas novedosas para ver si nos resultan mejor que las otras que no nos resultaron. Yo creo que ese desafío de no repetir, las cosas no son lineales. No es que hoy día hacemos esto, mañana hacemos lo otro y después llegamos a lo otro. Hay que vivir con todos los problemas. Esa Luis ha tenido miles de problemas para traerlo para organizarlo, para trabajar con, con Nicole y me dijo, puta, ¿cuándo me joden? no quiero ver más el, el, el texto y después me dice, oye, mejor lo revisamos cuando ya estaba por imprimirse es el último que llegó hace dos días porque de repente, la última coma importaba hace un mes, nada importaba, había que dejarlos en mierda. y eso hay que asumirlo, porque el dolor es tan grande que tenemos que alivianar donde podemos alivianar entonces, y alivianar siendo parte, no teniendo una visión que alivianamos al otro en la manera que nos enganchamos con ese otro nos alivianamos nosotros entonces ese, ese trabajo un poco pesquisarlo yo puse ahí un par de... Eh, pusimos un par de libros y cosas simplemente para que vean que en paralelo al trabajo textil hay también cosas que se han escrito, catálogos y cosas que hay, mucho más, que fue simplemente para elegir distintos idiomas: español, eh, holandés, eh, creo que no funcionará japonés. Bueno, hay bastante cosas. Y ahí no les puse de ustedes, porque es lo que tenía escrito sobre experiencias de acá. Y la idea es siempre sumar y nunca restar. Y aunque la